Y estamos aquí en el magazine con ella, con la licenciada Carmen Sotelo. Como todos los jueves, ella viene y nos lleva al diván. Al diván para poder disfrutar de temas. A veces no los disfrutamos, a veces nos incomodamos. Pero bueno, esa es la idea. Estamos vivos, tenemos emociones, estamos reaccionando delante de diferentes situaciones. Por eso hoy en el diván de la licenciada Carmen Sotelo, nos vamos con el encantador de palabras. Muy buenas tardes, Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes, Karina, muy bien, ¿y vos? Muy bien, acá, esperando ir al diván con el encantador de palabras. Bla, bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla, bla. Eh, bueno, ante todo, felicitaciones la... Entrevista del otro día, la conferencia estuvo maravillosa. Además de haber nombrado casi a todo tu equipo, Esa estuvo muy, muy buena. Realmente para, para escuchar, bueno, eh, bueno, me gusta porque, bueno, las dos eh, más allá que todo se relaciona ¿no? de una o de otra manera. Eh, tenemos profesiones diferentes, y a veces la psicología no coincide con esto de, del coaching, y bueno, eh, hay, a veces creo que hay distancias, pero teniendo claro cuál es el lugar de cada profesión, está buenísimo. Eh, en general yo creo que si uno puede respetar los lugares de los otros, eh, eh, no, no hay... Eh, puede haber posiciones diferentes pero respetando los lugares de los otros no hay por qué denigrar qué es lo que la gente hace a veces porque uno tiene que ser más y el otro tiene que ser menos son distintos son, eh, van a situaciones diferentes y claro. eh, bueno, eh, eh, también hay momentos en que en la vida de cada uno que va necesitando cosas diferentes. Tal cual, yo, yo voy a los equipos siempre, ¿no? Digo, yo formo mis gabinetes de profesionales porque eh, esto nunca, nunca se sabe. Nosotros en el coaching tenemos una sesión y hacemos un acuerdo con el cliente, todo, y preguntamos si tiene de repente sesiones de terapia y si vemos una situación, se consulta a al gabinete, ¿no? Y decir, bueno, ahí el gabinete, ya lo preguntamos, está en nuestro acuerdo, ahí le decimos, bueno, estamos con esto de, de esta situación ideal para la licenciada Carmen Sotelo. Vos elegís. <risa> <risa> vos elegís. <risa> vos elegís. Eh, bueno, vos sabés que la asociación libre es lo que... Nosotros, que <ríe> vivimos <ríe> siempre, ¿no? Y esto tiene que ver con, con el bla, bla y el encantamiento también. El eh, encantador de palabras. Eh. El encantador de palabras. Digo esto porque, independientemente de que los psicólogos en general y si vos hacías una encuesta en la facultad, yo siempre me acuerdo que la cosa era siempre trabajo individual en el consultorio eh, y la única posibilidad. Yo que en general he trabajado en equipo, <ríe> porque me gusta, porque me siento bien trabajando con otros, de distintos pensamientos, de distintas, cada uno con lo suyo. Eh, creo que esta gente tiene, hace como un encanto de la teoría, que va siendo un encantamiento, y entonces para estas personas, estos profesionales, la psicología puede ser únicamente... Eh, individual y en consultorio, y sin necesidad de ningún otro eh, profesional. Y muchas veces no, no es así, va, por lo menos en, en los casos graves, serios, porque el encantador de palabras tiene que ver un poco con eso. Decimos, eh, ofrecemos eh, pero a ver en definitiva con los hechos con la realidad y con la clínica qué es lo que pasa nos quedamos en, en la imaginación de lo que puede ser nos quedamos con o tratamos de adaptarlo a lo que eh, se sucede en la realidad. Porque podemos hablar de muchas realidades todas diferentes, ¿no? Y este claro. encantador habla como si la realidad fuera única y fuera la de él. Claro, Entonces, ¿qué pasa con nosotros que nos enganchamos en esa realidad de alguna manera? ¿No? O sea, que ese encanto nos llega, a lo mejor porque quisiéramos tener esa realidad. Claro, porque yo digo, bueno, hay personas que descubren a este encantador de palabras y otras que no lo ven, y que son vulnerables a su seducción, ¿no? Eh, y, y ahí es donde hace ruido, ¿qué tan daño puede hacer a una persona eh, cuando le está ofreciendo o le está diciendo eh, de, de en determinados temas cómo hay que resolver o hacer cosas, ¿no? Esto es lo peligroso, que la gente no se dé cuenta. Esto estamos hablando a veces hasta personas religiosas, ¿no? Que, que claro, utilizan, ¿no? ¿viste? Es eh, la parte más vulnerable de, los, de las personas. Sí, vos sabés que eh, cuando empezamos a hablar de esto... Eh, yo em pensaba también, incluso hay modulación y tonos de voz que utiliza el encantador de palabras. No se sí. utiliza la voz así estridente. No, no, para nada. Encuentro no. algo en el encantador de palabras, común como, como a los políticos, eh, algo muy puntual. A ver vos qué me decís, ¿no? Pero esto es muy puntual y que me hizo demasiado ruido. Fíjate que los políticos cuando deben decir algo, pero no quieren que se registre lo que se está diciendo, se dice en un tono de voz diferente al pasar, pero queda en archivo. Y el quedar en archivo, eh, después viene como diciendo, yo te lo dije, mirá, acá está. pero en qué tono? ¿En qué contexto? Eh, ese es un encantador de palabra El que <ríe> va es un encantador de palabra porque es, es, el cual, cual. ¿no? es saber el, el contorno y el por qué se dice tal, tal cosa te responde de determinada manera. Esto es, es muy fuerte. No, es, no digo ni que esté bien ni que esté mal, es un encantador de palabras. Es un encantador de palabras. Además de eso, vos le haces una pregunta a un político y nunca te va a contestar si no, toma por la izquierda, toma por la derecha, eh, comprate una mopa. Nunca. Siempre te va a decir, bueno, hay varios caminos, uno puede ir eligiendo, ir viendo, hay varias rutas, hay, hay varias, hay varios, hay lugares, hay, o sea, te arma toda una, una escena donde, perdón, yo le pregunté dónde tenía que comprar el, no sé, el alcohol en gel. No. Claro, y nunca definen nada. nada. El encantador de palabras nunca definen nada. Esto, eso, esto es muy eh, eh, para, te, para que se tenga en cuenta, ¿no? Eh, al no definir nada, no dice nada. Es como no que es un. Eh, envuelve, disfraza las palabras, pero si vos te das cuenta el encantador de palabras dice un montón de cosas hermosas y bellas decoradas pero en contenido en suspenso, observen observen, porque esto puede hacer daño sin que se des cuenta esto puede sí, hacer daño puede hacer daño y puede hacer mucho daño me hiciste acordar hablando de encantador de palabras en el en la milonga, a la cual era asistente tú eres, tu psicóloga, este, hay mucho encantador de palabras. El Ahí, milonguero es encantador de palabras. El milonguero es maravilloso. Y entonces vos te encontrabas con un bailarín maravilloso, que bailaba como los dioses, que tenía una Pinta alucinante, que bailó dos eh, piezas con vos y te dice que sos el amor de su vida, que por vos va a dejar a la mujer, a la hija, para irse con vos porque se enamoró, porque nunca en la vida... Encantador de palabras, señora. Pero sí. claro, en todos lados, no solo en la milonga, ese está. <risa> bueno, los que se encontraban con tu terapeuta, tu terapeuta los miraba y le decía así, llegaste hasta acá y yo soy el amor de tu vida, tenés un problema grave. <risa> le hacías ¿Lo mandabas al diván en ese mismo momento, Carmen? Exactamente, no iban, eh. No, yo, yo que les daba la ruta y les daba la, el punto, no iban. Mirá Mira vos, vos, vos que le, le abrías el camino tan importante para, para resolver este tema también, muy importante, porque sí, yo no, no sé si el encantador de palabras está tan, com, tan cómodo. ¿eh? Depende. ¿De qué depende? Depende de cuál es la intención. Ajá. Porque, a ver, una intención, sa saliendo de la milonga y yendo a la política, una intención es ser presidente, otra intención es ser ministro, otra intención es ser asesor. Depende de dónde quieras estar, hasta dónde quieras subir cuán notorio quieras ser entonces tenés ahí una amplitud de, de recursos que podés usar de eso depende si vos pensabas que dependía del otro no, depende de de dónde quiere llegar el, el encantador como está ahí los encantadores que te ofrecen este no sé hacerte el trámite bancario ese que el cuento del tío ese que eran muy amorosos muy divinos que te ayudaban con el banco vos tenías que ir sacar la plata y dársela a ellos claro. encantador de Eso palabras un ladrón de palabras impresionantes, ese sí que es un verdadero encantador. Ese, bueno, pero no lo hacen mal, ¿eh? No, lo hacen bien. Lo hacen bien, porque lo hacen bien con el tono de voz, lo hacen bien usando las palabras, primero son amorosos, son solícitos, cuando vos le decís, no, no puede ser pero te mandan saludos hasta la abuelita. Tal cual, tal cual. Eh, y la voz cambia. Esto que vos decías de la voz es muy... Lo que pasa es que en general las personas cuando escuchamos eh, no ponemos eh, el acento en los detalles. Escuchamos y a veces escuchamos y el final de las frases ni lo escuchamos ya la imaginamos y ya está, cuando no podemos, ahora con la cuarentena, que tenemos más tiempo, podemos, podemos hacer una, un ejercicio de escuchar los distintos discursos y ver dónde están las hilachitas. Ay, me vendría bárbaro, un, me diste un buen ejercicio para, para practicar. Carmen, muchísimas gracias, como siempre, la verdad que es muy lindo, y esperemos que a la gente le sirva, que escuche lo que tenga que escuchar, y que esté atenta, atenta al encantador de palabras. Ay, exactamente, un beso grande, Karina, y besos a todos, felicito... Muy especialmente a todo Pinamar, se están portando maravillosamente bien. Vamos <risa> Pinamar. Total. Vamos Pinamar, gracias, gracias Carmen. Muchas gracias. Un beso. Un besote grande. Así pasó la licenciada Carmen Sotelo por la tarde del magazine. Te aclaro, cualquier... Dicho en este momento, similar a la realidad, Mix no se hace responsable. Hacete cargo. <risa> Chao Carmen, gracias. Ya venimos, hasta en la tarde.